El Máster Internacional en Microfinanzas para el Emprendimiento es un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid. Comenzó en el 2008 y desde entonces se ha venido impartiendo todos los años. El panel de profesores está formado por algunos de los principales expertos y profesionales del sector. El título se imparte en su totalidad en inglés. Y nuestros alumnos son también muy internacionales, provienen de todas las partes del mundo y aproximadamente el 80% de ellos en la actualidad se encuentra trabajando en el sector de las microfinanzas. Uh, tengo la suerte de ser invitado cada año para dar un cursillo aquí en la Universidad Autónoma de Madrid sobre microfinanzas. Uh, en este campo soy fundador de Finca, una institución sin fines de lucro que trabaja con 2 millones de familias en 24 países del mundo y enseño una metodología que llamamos Bancos Comunales con Preferencia a las Mujeres Más Pobres.